Hola, en este vídeo mostraré la vista comparativa en Paraview, igualmente mostraré cómo crear una animación con múltiples gameframes a pesar de ser un análisis elástico con un único time step, para ello podemos abrir los archivos de resultados, para ello abriremos este archivo de muelle, el cual eh, tiene una geometría en la cual su, su cara tiene una cantidad de nodos o de elementos muy grandes. Igualmente, en el nodo central confluyen múltiples elementos, por lo cual sería mejor un tipo de geometría dispersa. Sin embargo, como este tipo de deformación va a tener una deformación que es más de tipo torsión y utiliza en mayor cantidad los elementos exteriores, es posible que el resultado sea igualmente válido a pesar de que el tipo de mallado no sea excesivamente correcto. Pese a ello, es posible que la visualización de este tipo de mallado tenga un aspecto bastante atractivo, ya que es simétrico y tiene una geometría bastante, bastante regular. Sin embargo, este tipo de geometrías axisimétricas o, o axiales con un, o de revolución es posible que no sean excesivamente correctos, ya que confluyen un gran número de elementos en un único nodo. Podemos activar la vista comparativa. Para ello, podemos cerrar este layout y aplicar el Render View Comparative. Esto abre un grid en el cual se puede mostrar la imagen, de tal forma que se puede observar que esta puede ser modificada y girada, de tal forma que la, el movimiento de la cámara es común a todos ellos. Podemos cambiar las dimensiones de este grid, de tal forma que podamos observar una mayor cantidad de elementos o una cantidad menor. También podemos hacer uso del time de crear un parámetro el cual se modifica a lo largo de las visualizaciones, como por ejemplo el parámetro time. Este nos permite visualizar distintos time steps con distintos resultados. Para ello, podemos visualizar los dos resultados y ver cómo es la, el resultado. De tal forma que podemos rescalar estos resultados para visualizarlos en ambos en ambas visualizaciones a la vez, de tal forma que podamos comparar los distintos resultados. Esto nos permite una visualización sencilla de cada una de las partes del, del objeto, de tal forma que podemos observar cómo este se deforma. También podemos eh, cambiar este tipo de vista, el cual eh, es con el comparative Time Inspector para modificar distintos tipos de valores o de, o de parámetros a lo largo de la visualización. También podemos realizar un nuevo render, de tal forma que podemos duplicar esta vista y crear dos imágenes, de tal forma que podemos activarlas una imagen sí u otra serie de imágenes en cada una de las imágenes, en cada uno de los renders, de tal forma que podemos observar de manera distinta la geometría. Sin embargo, también podemos linkar la visualización de las cámaras. Para ello, podemos hacer el link cámara y ponerlo con otro tipo de visualización, de tal forma que ahora ambos tipos de visualización son simultáneos. Y los movimientos de la cámara son comunes para ambos. Es posible que sea necesario previamente elegir el, el tipo de time de datos que se, antes de linkar ambas cámaras, de tal forma que es posible distintos tipos de visualizaciones. Por ejemplo, también podríamos visualizar los volúmenes interiores, aunque estos consumen una cantidad de recursos mayor. Podemos observar que el programa va un poco menos fluido, observándose también que se activa la barra de, de tiempo de, de análisis. Podemos también hacer mención a otro tipo de cuestiones que no realizamos el otro día. Por ejemplo, eh, podemos visualizar en el Python Shell una cantidad de información mayor. Por ejemplo, el otro día vimos la opción de visualización de las múltiples funciones con el parámetro dir, el cual es propio de Python. Este nos permite observar todas las funciones que están activas, al igual que podríamos utilizar otras funciones pro propias de, de Python, como por ejemplo la opción globals, la cual muestra todos los valores que están activos o el diccionario de valores activos en, en la sesión, de tal forma que podemos preguntar o tener una mera noción de qué tipo de valores podemos preguntar para conocer sus, sus valores o estados, de tal forma que conozcamos cuáles son los valores que podemos modificar a la hora de interactuar con Paraview. También podemos hacer uso de otra función, como por ejemplo, eh, a cualquier función la podemos utilizar con la opción Help, de tal forma que podemos visualizar cuál, cuál es la ayuda de, la, de esta función. También función podemos utilizar otro tipo de argumento. Además de la forma global de aplicar la opción dir, la cual nos muestra todas las funciones que podemos ejecutar en Paraview, podemos utilizar la opción dir a un parámetro concreto, como por ejemplo a createView, de tal forma que nos aparece el número de subfunciones que podemos utilizar. En ocasiones, este tipo de subfunciones en Python son de, de visualización de los datos, como por ejemplo ver la clase a la que pertenece, o los archivos que, o que se ejecutan cuando se llama, o cuando se crea de manera nueva. También, cuando esta es cerrada, y las funciones propias o valores globales dentro de esta función. Este sería el parámetro de inicialización de la función. Al igual que podemos visualizar su documentación y el código de la función, o dónde este está ubicado. Por ejemplo, a esta función createView podríamos aplicarle la función eh, funCode, de tal forma que podemos buscar dónde está el código de esta función. Podemos observar que tenemos una dirección o path en la cual está dentro del disco de tal forma que esta está en la carpeta para view, en la librería de lib de sitepackage de Python y en la opción simple. Podemos ir a visualizarlo y ver que en esta se visualiza la función que llama propia de ParaView, de tal forma que esta es la creación de una vista, de tal forma que se le pasa un nombre de, de vista de creación, la cual tiene un nombre eh, que es un string entre comillas. Igualmente se puede des desagrupar o hacer independiente del layout. Sin embargo, esto en ocasiones da algún tipo de error. Podríamos utilizar este método para visualizar otras funciones y ver cuáles son los argumentos que tiene de entrada y cuáles son las funciones a las cuales llama. Por ejemplo, este tipo de función llamaría a otra la cual se, se estaría bajo el nombre RegisterViewProxy, ya que para View trabaja a través de un servidor el cual ejecuta los, lo, la mayor parte de los comandos que vamos creando, de tal forma que ésta se invoca a través de un controlador o controller, el cual invoca a, a, a los distintos pipelines para poderlos ejecutar. También podríamos ver que en, en los estados que creamos el otro día podríamos realizar otra serie de operaciones al renderizado, de tal forma que podríamos modificar el background, ya que para impresión este necesitaría ser blanco, de tal forma que necesitásemos dar los valores 1, 1, 1 o 255 si fuese en ese tipo de imagen. Sin embargo, en Paraview se utiliza una notación de 0 a 1. Igualmente, podríamos cambiar los ángulos con los que se visualiza la imagen, de tal forma que estuviésemos o le diésemos a Paraview una dirección del vector con la cual vemos el, el objeto de tal forma que posteriormente realizamos un Reset cámara para que Paraview eh, haga un feed al, a la visualización de la cámara, al igual que se puede hacer en la interfaz. Igualmente, podríamos activar la opción de Render para posteriormente realizar el screenshot o visualización. Igualmente, podemos visualizar o cambiar la forma en la que se exportan los datos, ya que en algunas ocasiones visualizamos un error. Esto es porque intenta renombrar un archivo en el cual el propio Paraview no tiene privilegios para modificar o cambiar los nombres. Por ello, podemos eh, comprobar si existen previamente los archivos, de tal forma que estos puedan ser renombrados con una numeración correlativa. También podemos eh, darle unas dimensiones a la imagen de resolución de salida. También podríamos cambiar el background. Sin embargo, es el, la forma de nombrar el background puede ser que necesite invocar previamente cuál es el nombre de cada uno de los backgrounds disponibles. También podemos continuar en la visualización del, del vídeo. Para ello podemos crear un Animation View. En este Animation View podemos generar una visualización distinta de la que teníamos previamente. Para ello podemos invocar a que se visualice el archivo o la, o la deformada, por ejemplo. En lugar de visualizar esta imagen, la cual tendría múltiples time step, podríamos crear otro, otra visualización. Podemos ver que podemos escalar el resultado. Igualmente que al avanzar y retroceder en la visualización de los distintos time step podemos ver distintas geometrías con distintos resultados. Sin embargo, este muelle tiene una solución en la cual la geometría es prácticamente lineal. Podemos practicar con este tipo de programas para comprobar que las soluciones son prácticamente elásticas, teniendo un, un error que es menor de un 1%, pudiendo interpretar este tipo de muelles como muelles completamente elásticos. También podríamos importar una única solución de este archivo de resultado, invocando un, archi un único archivo VTU, en lugar de múltiples archivos VTU invocados con un archivo PVD, esto nos daría una única solución, la cual podríamos intentar escalar y, en, y visualizar en múltiples pasos. Para ello, podríamos visualizar esta, esta deformación, warp, y eh, utilizar su valor scale factor, el cual es este de aquí. Esto nos permite escalar cada uno de los resultados visualizables, de tal forma que podemos realizar una secuencia, en la cual, debido a que se van modificando los valores a lo largo de una rampa o de una manera lineal, Podemos visualizar múltiples valores intermedios. Para ello, ahora podemos activar la animación con este warp by vector, con el scale factor como valor interpolado a lo largo de interpolado linealmente o a lo largo de una rampa. Podemos observar que se han ido visualizando los distintos resultados a lo largo del tiempo. Para ello, podemos visualizar también que esto se podría modificar, por ejemplo, incluyendo un número de, de frames mayor, de tal forma que el vídeo durase lo que nosotros quisiéramos. También Podemos cambiar este tipo de vista o de visualización a, a una en la que tengamos una resolución más parecida a la que vamos a tener en el vídeo final, de tal forma que podamos observar de una manera más parecida a cómo va a quedar el vídeo, cómo este se visualizará, de tal forma que podemos observarlo en un tamaño de, de, 19, de 1920 x 720 de, no, de 1280 por 720, de tal forma que tenemos ya escalado cómo va a ser nuestra escala de valores y podemos posicionar correctamente dónde queremos que sea ubicada nuestra geometría. Igualmente, podemos hacer clic y visualizar la animación, de tal forma que podemos ver cómo se van aumentando esta serie de valores a lo largo del tiempo para ir visualizando la estructura. Podemos ver que se va modificando también el valor del escale factor, aunque los valores de los resultados se mantienen constantes podemos observar que ahora tenemos la geometría en, en su dimensión mayor y podemos escalarla la visualización, de tal forma que podamos observarla a un tamaño eh, lo más grande posible. Ahora podemos exportar esta animación como vídeo, por ejemplo, en formato AVI, de tal forma que este pueda ser incorporado posteriormente a nuestros vídeos en, en una resolución todavía mayor. De tal forma que de esta, de esta manera podemos crear una especie de, de visualización o de vídeo que puede tener mayor resolución en nuestros, en nuestros vídeos, ya que tiene una cantidad de frames mayor, viendo como resultado una, una imagen o un vídeo de mayor calidad. Sin embargo, este tipo de soluciones no, no nos dan una mayor calidad al archivo de resultados o al error cometido en los cálculos de los procesos, ya que únicamente interpola los valores de los desplazamientos para la visualización y no los valores que, de cálculo que realmente podríamos obtener a la hora de calcular en la invocación del, del programa con una mayor cantidad de timesteps reales, ya que esto únicamente invoca a un único time step y va generando una visualización a lo largo del tiempo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les sea también práctico este tipo de visualizaciones con distintas vistas limitadas de tal forma que sea más práctico la visualización de algunos objetos. Eso ha sido todo. Adiós.